Menos mal que lo tengo a Pablo para que Pablo me, me ayude a pensar, porque si no lo no lo tengo me pongo mal. Absolutamente. Hola, ah, Pablo no. querido. Explíquenos esto, <risa> mi amigo. Explícame este quilombo. Ninguno de, los, <risa> ninguno de los dos, ninguno de ustedes dos necesita ninguna ayuda para pensar. Eso es el, es el primer punto segundo no me hagan tomar el papel de grondona y ustedes ah lo dijo galeano lo, lo dijo galeano, dijo galeano. Lo dijo grondonizate que... galeano por favor te pido ¿Por qué? Yo, yo puedo decir que... Ustedes se dirigen a Doña Rosa y yo... Claro. ...migo junte Junte la yema de los dedos y háblenos. Claro. Y tomo la lapicera la de marca... Tal cual, la yema, sí, sí, ¿no? sí, sí. La, la cross. Exactamente, para, la vieja ahí. cross. Buscame la etimología de la palabra cerruti. <risa> bueno, viene de cerruchus. De claro. Cerruchus, claro, claro. De ahí tenés. ¿Ves que Todo cer... tiene de Cerrado. De cerrar, de cerrojo Y de cerruchar de ideas Cerruchar ideas ajenas Así es Bueno, este, saca, sacando esto Que no tiene <risa> Que tiene su parte de realidad, ¿no? Más sí. de allá de, del chiste eh, Sí, estamos en una situación Bastante embromada y, y no lo definía así Aristóteles Sino que te lo define La, el, la cotidiana cuando vas al supermercado Cuando uh -huh. te encuentras con, con aumentos Fuertes, cuando eh, a todo eso se le. Eh, a, to a toda la realidad económica eh, también va de la mano de una realidad política que no ayuda demasiado, ¿no? Eh, y ahí, bueno, siempre nosotros ponemos el eje tanto en la oposición como en el gobierno, y el único que parece tener las ideas más organizadas, aunque son las más disparatadas y por eso es, es, es problemático, por lo menos no, a, a muchos nos preocupa, es mi ley. Pues, uh -huh. el, espacio, el espacio político, ¿no? Para no poner un nombre propio. Eh, de ahí que llega lleva como candidata a la negacionista Villarruel y que, bueno, genera mucha mucha tensión por esto, ¿no? Porque es el espacio que más eh, está trabajando con vistas a la, a la candidatura presidencial uh -huh. y entonces el resto de la oposición y, de, y, el, y el gobierno, ¿no? también particularmente el gobierno, eh, no está, parece, pensando en las elecciones eh, sino pensando en, en dirimir sus cuestiones internas y se aleja en este, en este movimiento o en, este, o en esos momentos cada vez más de la sociedad, no porque la agenda, eh, que nosotros lo podemos ver en la superficie, la agenda del gobierno eh, cuando de política se trata no tiene que ver con los asuntos que le preocupan a la gente, de hecho nosotros muchas veces nos llamaba la atención o no cómo puede ser que, que, que esté fuera de la agenda de, de discusión del propio gobierno el tema de la pobreza, ¿no? Cuanto Cuando más allá de si la generaron ellos, si la aumentaron uh -huh. ellos, si fue culpa de Macri, de la sequía del coronavirus y la guerra de Ucrania, más allá de quién fue la culpa, la realidad es que estamos parados sobre esa situación. Eh, y no la podés negar en, en, en el discurso, y no la, y desde la política no podés eh, hacer hacerte que no pasa nada con ese tema, o que es todo un complot de las empresas que aumentan los precios y, y de los y del campo que se para arriba de la soja. Vos sos gobierno, vos, vos manejás el Estado, vos tenés las herramientas como para eh, impedir que si hay una picardía de empresas o de sectores, no importa cuál sea, bueno, para tratar de impedirlos, aparte de denunciarlos. Uh -huh. Cuando escuchábamos nosotros hablar a la vicepresidenta hace poco, eh, parecía que escuchábamos a una política a una persona, eh, persona política importante, dirigente político, pero que no tenía ningún cargo eh, de responsabilidad, ¿no?, por cómo hablaba de su propio gobierno. Bueno, todos esos, todas esas formas de actuar en política, más allá de lo económico, que es innegable todo, uh -huh. todo lo que está pasando, eh, afecta también a la, a la credibilidad de los partidos que en algún momento supieron ser los más serios y representativos... De, de, de, del pueblo y hablo del pueblo no como eh, como, como casta social particular, sino de, de la población en general. ¿no? Hoy, al no tener quien los represente seriamente o quien, o quien tenga o quien pueda seguir o tiene esa capacidad de seguir a la opinión pública y bueno, este el voto parece eh, ser conquistado por fuerzas que de que de discursos tienen muy poco pero por lo menos se alinean un poco poco más con ese descontento que tiene la sociedad, ¿no? Así que, bueno, yo realmente eh, me preocupa mucho que no haya, a pocos meses de las elecciones presidenciales, un, un redireccionamiento de las fuerzas políticas en función de todo esto, ¿no?, de las necesidades de la gente. Por eso el enojo, entendible, este, el, señor, el señor Gustavo aquí presente, cada vez que habla de, de política y de los políticos, ¿no? Porque ya no sé tan, si es enojo Pablo en ya, otra pues es que no sé si es enojo a esta altura de mi vida estoy más, más lento viste cuando <risa> después de <risa> mi, los 50. fuerza para enojarte ¿tú? no es, es desazón Desangraño, resignación ¿no? sí, es dolor claro. viste cuando uno cuando después estás y, y, y escuchas el del drama y el dolor de la gente y le pones el hombro llega un sí. punto que ya uno ya, lo, lo, lo, a ver mi hijo más grande tiene 24 años, está buscando laburo, le cuesta muchísimo encontrar el trabajo, el otro también está estudiando, uno los acompaña y dice, bueno, por lo menos me tienen a mí poniendo el hombro, están en este sí. país, ¿viste? Entonces ya, ya no, no sé si es enojo, es desilusión. Sí, sí, sí. No, bueno, y es, es, da mucha lástima ver cómo realmente los chicos que en mejor condición están, es decir, los que tienen acceso a... A un estudio Lo que puede ser el futuro del país en realidad eh, Y porque también van al supermercado sí. o, o si no van al supermercado Van al boliche O se dan cuenta que ir a un recital Les cuesta casi 100 mil sí. pesos este, Una entrada cuando viene una banda internacional Yo iba a ver recitales casi todos Los todos sí. recitales cuando ¿Qué? era joven iba a todos, iba a todos. Iba no tenemos, todos, no, no, teníamos no, que no, dejar el riñón para, claro, no, no dejábamos el riñón para <ríe> ver a, sí, a, a una banda. Claro, sí, sí, sí, sí. Me las pagaba y mi mamá, por supuesto, pero no, no, pero hoy, hoy, hoy no está en la quiebra fruto de eso. Uh -huh. Yo creo que si mis hijas me piden ir a todos los recitales, de todas las bandas que vienen, son mucho menos, menos oh. que antes pero yo quiebro, Gustavo, sí, voy a, sí, a, a dormir ahí, tal sí. ¿sí? cual Pablo, me, me, me quedé pensando y me quedó rebotando en la cabeza lo que planteaste de, de, de mi ley, que es muy cierto, ¿no? Yo creo que va creciendo a medida que los demás políticos o las demás, este, sí. las demás propuestas políticas trabajan para él. Digo, mi ley es solo eso porque yo Creo que llega el momento de preguntarse definitivamente qué puede llegar a suceder con ley Yo particularmente, y esto es solo una, un pensamiento, creo que es más lo que aparenta que lo que va a resultar siendo. Pero no deja de ser algo para tener en cuenta con todo lo que implica una idea, eh, yo respeto todas las ideas, pero es un tipo demasiado díscolo que tiene una idea que no me cierra, es solo eso. Pero más allá de estas cuestiones... Eh, ¿Cómo ves esta figura de Miley que ayer miraba y crece realmente? Crece realmente a partir de lo que laburan para él, ¿no? Que son los demás políticos, ¿no? Sí. Eh, en paralelo a esto, que es cierto, eh, también ahí Yo estoy notando en los medios de comunicación más importantes, eh, noto o oh, me da la sensación de que le han soltado la mano. O sea, Mire, Mireille nace mi ley nace por los medios, gracias a los medios ¿no? ahí habría que investigar un poco más que, cuál es el interés de que de que crezca esta figura porque convengamos que si no hubiera tenido los medios de comunicación hay mucha gente que, okay. que, que, que grita y que patalea y que hace payasadas pero no tiene la, la, la, la, la difusión suficiente como para que eso impacte bueno, esta, esta, mi ley tuvo ese acompañamiento, indudablemente y después quizás también este, resultaba o resulta funcional alguna fuerza política por los votos que les quita a, a otras, ¿no? Acá también muchos especulan con que el gobierno está también incentivando un poquito la, uh -huh. la figura de Milei, Cristina lo pone, lo menciona, de esta forma lo levanta. Eh, hay una especulación de que quite votos juntos por el cambio y que esto termine provocando un escenario en el cual se termina enfrentando el frente para la victoria y eh, y ley y así eh, bueno una posibilidad de triunfo del frente para la victoria este así que bueno es un poco un poco eso no ver también quién lo y quién no lo impre situaciones amigos situaciones complicadas complicadas sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Pablito eh, nada te queremos la, la seguimos en otro momento te parece Perfecto, chao. abrazo Perfecto, amigos, gracias, abrazo. Enorme, abrazo enorme. Enorme. El gran análisis de Pablo Galeano uh -huh.